Estamos bueno, a algunos meses de poder inaugurar finalmente este edificio que es indudablemente un, un viejo anhelo de la, de la Facultad, de tener hoy eh, laboratorios, aulas y también un, un espacio de, de administración acorde a las necesidades actuales y acorde al crecimiento que viene mostrando la Facultad de Euromatología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 y la empresa hoy en el adicional lleva ejecutado aproximadamente un 30% del mismo. Por otra parte, la segunda etapa es la que conta el ala administrativa y el ala de aulas, la tiene la empresa Biersa de Buenos Aires. Esa etapa no tiene adicional, eh, y el avance de la obra en general está en un 82, 83% actualmente. Luego queda así una etapa por concluir, que hoy ya no hay financiamiento por parte del Ministerio de Nación, que es la, la plaza de acceso, la plaza que une las tres alas los tres edificios, y el acceso general al predio, este, como así también iluminación del predio, eh, que son ítems que eh, digamos, no estaban incluidos en el proyecto original por falta de presupuesto en el momento que, que comprometió Nación el proyecto y hoy por hoy, eh, como es sabido, digamos, está cortada prácticamente el financiamiento de obra pública, por lo que eh, desde la universidad estamos viendo alguna estrategia como para poder terminar nosotros eh, con esa última parte, que en definitiva es, es la etapa que va a dar accesibilidad eh, al edificio. ¿no? Está previsto por ahí hacerlo con alguna especie de, de adoquinado o de, o de reticulado, el municipio en Gualeguaychú trabaja mucho con cooperativas en las calles haciendo ese trabajo y también el municipio tiene una fábrica de este tipo de, de adoquines, por lo que hay una posibilidad ahí en algún convenio con el municipio eh, que la universidad pueda terminar esta obra con, con poco costo o con, o con costos mucho menores de lo que, lo que es la, la obra pública en sí hoy. ¿no? con el movimiento que va a generar la facultad y la transformación este, geográfica que va a ocurrir en esta, en esta parte, digamos, el todo el barrio alrededor y, y, bueno, esta parte de la ciudad este va a cambiar muchísimo. Esto va a mejorar muchísimo la, la vista, las calles, los accesos, todo. Este, esto le hace mucho bien a la ciudad. Está proyectado el crecimiento de la ciudad para este lado y creo que lo mejor que le pudo haber ocurrido es haber este, eh, podido construir el edificio acá.